Buenas noches mis amigas hermosas, hoy es jueves 16 de enero del año 2020 y pasaba a saludarlas porque estuve mirando que Judicita bajó una foto y nos contaba que su mamá llegó de México yo pude ver a su mamá muy triste en una foto que su visita bajó en su Instagram y a mí me dio muy mala espina. O sea, me dio como pienso como que wow, no quiero decirles lo que pienso, lo que siento. Yo ojalá y no sea lo que me estoy imaginando. Porque su mamá se acababa de ir para México y ya está aquí. Así que Judicita está muy débil y este, no ha bajado muchos videos, no puede respirar, tiene los dos pulmones con líquido y su corazón le están drenando. He visto y he escuchado muchas cosas y no puedo acordarme ahora el nombre de, de lo que ella tiene, pero es normal en la etapa de cáncer en la que ella se encuentra Se llama derrame, derrame pleural, es la pleura, es cuando tiene neumonía, cuando están muy bajas las defensas y la pleura es como, hay un video de una doctora que ella explicó muy bien hablando de Yudicita, lo que es el derrame pleural es algo parecido, le pasó a mi hermana cuando tuvo cáncer de mama y en sus últimos días también le drenaron, igual que a Judicita. El derrame pleural es cuando el cáncer ha tomado todo tu cuerpo y estás en la faceta 4, que es la última. Y solamente yo no estoy diciendo y aclaro que esto es lo que está pasando a Judicita, yo solo estoy diciendo que es lo que le puede estar pasando. Cuando el cáncer ya llega al cerebro, este, cuando la persona está sufriendo, la sacan de ambiente, la duermen, probablemente nuestra judicita ya esté dormida o no sé, puede ser, porque no sabemos. Pero es más o menos lo que, el desarrollo de la etapa en la que ella está de la enfermedad, eh, averigüen, si no me creen busquen y busquen el video de esta doctora, después les voy a poner en la cajita de información el link del canal eh, de esta doctora muy seguidora de Judicita porque para las que seguimos y queremos a Judicita, estamos al tanto de, de las cosas de los demás canales que también hablan, a veces cuando Judicita no se ha podido comunicar yo voy, veo estos canales de estas seguidoras que están más cercanas a ella y me entero. So, lo que Judicita tiene es un derrame pleural, es la pleura. Esta doctora, del link que les voy a dejar en mi cajita. Pero primero les quiero pedir que se suscriban, que compartan, que comenten mis videos. Que activen la campana de notificaciones para poder recibir más de mis videos. Y que oren por Judicita eh, Quisiera decirles algo uh, Más positivo Pero me temo que Judicita Nuestra Judicita puede ser Que esté en sus últimos momentos eh, Puede ser Creo, porque ha venido su mamá Que se acababa de ir La vi a la señora muy triste Y Judicita Ya casi no baja videos Bueno eh, Creo que tenemos que que orar y pedir por el mejor de su de su recuperación pero lo que me animo a decir dentro de lo poco que sé que tiene un derrame pleural es la pleura es líquido en los pulmones en el corazón y es casi como una etapa súper llegando al final de todo esto lo que sea que pase estamos contigo judicita con tu familia espero que que te recuperes, que podamos seguir disfrutando más de, de tu compañía y, y me dio mucha pena la verdad ver a tu mami así Se ve que está sufriendo La cara de tu mami lo dice todo No debe ser nada fácil para una mamá Tener que ver a una hija sufrir de esa manera La verdad que no se lo deseo a nadie eh, Nomás hice este video rápido para pedirles una cadena de oración y que lo que sea que pase con Judicita que, que pueda estar uh, sin sufrir y que pueda cumplir sus sueños, ver a sus hijos, abrazarlos, este, por suerte está con su mamá, eso es muy importante. La mamá va a ser una fuerza extra para ella y sobre todo para los niños, para los niños es muy importante. Los estoy viendo, les mando Besitos gordos, estoy un poco apagada porque obviamente es muy triste. Estamos perdiendo a nuestra amiga, nuestra guerrera, que se ha aferrado con uñas y dientes y ha sido feliz. Eh, y, y dentro de su enfermedad nos enseñó a llevarla positivamente y a tener un buen ánimo. y Es una mujer de mucha fe, es algo que admiro mucho y... Mis besos, los quiero mucho, estamos en contacto y las mantendré informadas. Besitos a todas las seguidoras y que podamos estar unidas en estos momentos tan tristes para las que la queremos. Besos, bye.